Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y a la región. Iniciamos con titulares. Un panfleto fue circulado en la ciudad en donde realizan presuntas amenazas a líderes sociales, políticos, entre otros. En el papel aparece el nombre de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Autoridades del distrito se pronunciaron con referencia al panfleto donde hay unas presuntas amenazas a líderes sociales en minutos. Espere todos los detalles. El barranqueño Gustavo Alonso Niño Gurnieles fue nombrado como viceministro de la defensa. Tres accidentes de tránsito fueron registrados este fin de semana. Autoridades se pronuncian por estos hechos. Y en los deportes. Este fin de semana tenistas de Barranca Bermeja compitieron en un torneo nacional de tenis en Bucaramanga y cuatro de ellos lograron títulos. Y al cierre, desde el espacio Relatos Mágicos convocan a concurso de relatos sobre la antigua Escuela Normal de Barranca Bermeja. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. Un panfleto circula en la ciudad en donde realizan presuntas amenazas a líderes sociales, políticos, entre otros. En el papel aparece el nombre de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En panfleto compartido vía WhatsApp a varios periodistas de la ciudad en donde se nombra como hecho propio a las autodefensas gaitanistas de Colombia, se conoce la amenaza de muerte a líderes de la región reconocidos desde sus labores políticas y sociales. Nombres como Edwin Palma, Fabián Díaz, Ludin Gómez, Ferley Jaimes, Camilo Torres, Edson Rueda, entre otros, se mencionan en dicho escrito. En total son 27 los líderes sociales y políticos amenazados, a quienes según el escrito se les da 48 horas para abandonar la ciudad junto a sus familiares. Frente a este panfleto, el gobierno distrital y las organizaciones sociales han rechazado la divulgación de su contenido, nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado tiene todos los detalles. Adelante, Carlos, ¿qué acciones han tomado las autoridades al respecto? Así es, Yanni, es que precisamente las autoridades se han pronunciado frente a las acciones que se tomarán con referencia a este panfleto circulado a medios de comunicación y periodistas de la ciudad y comunidad en general, donde aparecen varios líderes y políticos de la ciudad. Escuchemos al subsecretario de Seguridad Ciudadana con referencia a este caso. Rechazamos, rechazamos, rechazamos contundentemente este tipo de actos que afectan, por supuesto, la tranquilidad de nuestros líderes y lideresas. Las presuntas amenazas que se encuentran en este panfleto ya fueron interpuestas y expuestas a las autoridades competentes, tanto a la Policía Nacional como a la Fiscalía, para que se esclarezca la proveniencia del mismo y por tanto la veracidad de este panfleto. Sin embargo... Generamos un Consejo de Seguridad Extraordinario para esta tarde en el que como autoridades responsables tomemos cuenta curso de acción para proteger la vida de nuestros líderes y lideresas y por tanto generar un rechazo colectivo frente a esas actuaciones que generan no solamente intranquilidad de las familias de los líderes y lideresas sino que están afectando la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Le preguntamos a organizaciones sociales sobre la presencia de grupos armados con referencia a este panfleto donde amenazan a varios líderes sociales, escuchemos lo que nos dijo. Bueno, pues nosotros desde Credos lo que hacemos es el llamado a las autoridades locales es que desde hace tiempo venimos mencionando sobre la presencia de actores armados ilegales en la región, no solamente en la ciudad de Barranca Bermeja. Evidentemente en este momento hay un copamiento por parte de estructuras de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de todo lo que es la región del Magdalena Medio. Eh, próximamente nos pronunciaremos en un comunicado público sobre esta situación. Eh, sí hay presencia estos actores en la región y pues recibimos eh, con rechazo este comunicado, estos, estos panfletos, eh, también encontramos que se hallan en el marco del desarrollo de una campaña electoral y este desarrollo de las campañas electorales siempre ponen de manifiesto el surgimiento de eh, pues, panfletos que tienen por intención, digamos, atacar a, a, a candidatos o propuestas políticas en la región. Autoridades anunciaron a Enlace Televisión que en horas de la tarde se estará llevando a cabo un consejo de seguridad con las autoridades distintas Distritales, con defensoría, con personería y otras entidades con referencia a este panfleto circulado en horas de la mañana. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo. Para Enlace Noticias, Yanir Rueda, sigue usted con más información. Gracias Carlos por su información y en Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda, tu cita, www.crom.com.co. Tres accidentes de tránsito fueron registrados este fin de semana en Barranca Bermeja. Este fin de semana las autoridades registraron varios accidentes de tránsito, uno de ellos fue en la vía Yuma que conduce al municipio de Yondó hacia Barranca Bermeja, esto en cercanías al barrio Camino de San Silvestre, cuando un vehículo tipo camioneta se salió del carril quedando sobre la cancha cercana al sector La Comunidad relata si lo sucedido. Ya fue por la parte por donde colacionó la camioneta, por aquí por esta parte dentro. Se estrelló acá, venía por la vía Yuma, pasó derecho y aquí fue donde colacionó y quedó volcada aquí en la cancha. El otro incidente fue presentado en la carrera 36 en el separador vial cuando un vehículo choca contra un poste de luz del sector. Según el reporte de las autoridades, este resultó ileso en el sitio. Solo fueron daños materiales del carro de placas MNH-121. En otro hecho registrado en Campo 5 del Corregimiento del Centro, un automóvil particular quien conducía a una mujer de 43 años de edad colisiona contra una palmera, según las autoridades fue por un posible microsueño en el sitio. Ante estos accidentes de tránsitos registrados en el área urbana y rural de Barranca Bermeja, la Inspección de Tránsito y Transporte hace el llamado a la comunidad para respetar las normas de tránsito y conducir en óptimas condiciones en las vías. Precisamente las autoridades de tránsito se han pronunciado por los accidentes ocurridos este fin de semana. El reporte de este fin de semana es de 48 comparendos, 18 vehículos inmovilizados, 3 accidentes, donde resultaron 4 personas lesionadas. Eh, dentro de eso es un accidente que el conductor de un vehículo choca contra una luminaria, eh, la hace caer, ocasiona daño a su vehículo, las unidades de tránsito llegan al lugar, eh, no encontraron a, a sus conductores o propietarios se procedió a inmovilizar el vehículo, eh, posteriormente se supo que no tienen lesiones y pues ya les compete a ellos a la situación del arreglo de, de esta luminaria. Recomendaciones las que siempre hacemos a los, todos los conductores, eh, especialmente eh, propender por la, el respeto a las normas de tránsito, que son normas de vida, que en, en, entendamos que no estamos solos en la vía y que de nuestro buen comportamiento depende la, eh, cuidar la integridad física de nosotros y la integridad física de las demás personas. Eh, no podemos de pronto eh, oh, eh, irrespetar las normas de tránsito porque podemos ocasionarles daños a terceras personas. Eh, por eso la recomendación que quiero hacerles es el, el respeto al, al, al semáforo de luz roja. Lamentablemente vemos cómo se ha proliferado esta situación. Eh, que entiendan que esta, este dispositivo electrónico está es para eh, que cada uno eh, tenga su turno en una intercepción Y frente a los asesinatos registrados, eh, las semanas atrás se ha realizado desde Enlace Noticias un cuadro comparativo que ha sido registrado desde 2019 hasta 2022. Luego de conocer los hechos sicariales del fin de semana que dejaron como salvo a un policía muerto y en otro hecho a un hombre herido, enlace noticias se dio a la tarea de conocer desde Medicina Legal estadísticas que nos permiten ver comparativamente cómo va en lo corrido del año el tema de los asesinatos. Estos son los casos atendidos entre el primero de enero al 6 de febrero del año 2022 en el cuadro se logra ver cómo en la casilla de muertes violentas por homicidios, en el año 2019 se reportaba a la fecha un homicidio. En el 2020, tres asesinatos, 2021, un homicidio y la cifra del año en curso 2022 es de nueve homicidios en Barranca Bermeja. Una cifra preocupante si se piensa en que se habla de un mes y seis días en lo corrido del año en curso. Las otras cifras reportadas en otros hechos son muertes violentas accidentales, suicidios, muertes en accidentes de tránsito, entre otros. Autoridades aseguran estar trabajando para evitar que los homicidios y otros hechos delictivos se den en las calles de Barranca Bermeja. Conozca el resumen judicial ocurrido este fin de semana. en la comuna 7, barrio Pozo 7, en una vivienda de construcción ubicada en el sector Cuatro Muros, se presentó el homicidio del señor César Augusto Guerrero Vélez, de 37 años de edad, adscrito a la estación de policía de Barranca de México, que se encontraba en su turno de descanso, de partiendo con unos amigos en un establecimiento abierto al público, cuando dos sujetos arriban al lugar y le provisionan varios impactos de arma de fuego, ocasionándole la muerte. Al lugar de los hechos, se desplazó una comisión de policía judicial al mando de la Fiscalía, unidades de la CIPOL y unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante para dar inicio a la investigación correspondiente y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, las cuales inicialmente obedecen presuntamente a un tema pasional. La finca posterior a, al lugar de, de reposo Genesaret eh, se ingresa por uno de los costados de la finca y se evidencia que hay una afectación ambiental consistente en una tala y en una quema. realizar esas actividades manifestando no haber tramitado ninguno, se le explica el tema de, de que quedan los predios eh, sobre la ronda hídrica de la sierra contundente, una zona, zona álgida, vulnerable y un ecosistema frágil y se le realiza eh, un acta de compromiso ambiental donde a ella, ella se le se debe suspender cualquier tipo de actividad que afecte los recursos naturales hasta el próximo día lunes que se va a hacer una visita con la autoridad ambiental pero a algunos compañeros no les gusta o a algunos ciudadanos o a algunos eh, que hacen parte de, de, de la parte de la dirección de la entidad pública, pues no les, no les gusta este tipo de actividades o de controles que uno ejerce pues, ese, pues, práctico, pues, por, por la práctica de los sindicales y toman decisiones de, de elevar ese tipo de, de amenazas para poder menguar la labor de nosotros los sindicalistas. wwwenlace es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa.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 Desde las 8 de la mañana en Puerto Wilches se desarrolla la audiencia informativa convocada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA en el proceso de evaluación de la licencia ambiental presentada por Ecopetrol para iniciar los pilotos de investigación de fracking en Colombia. En dicha reunión las comunidades podrán realizar preguntas sobre la licencia y Ecopetrol presentará nuevamente el proyecto Calé con las actividades a realizar, los impactos ambientales que puedan causar y el manejo que se le daría. Pero actualmente se vive una tensa situación en el lugar, ya que algunos manifestantes han llegado hasta este sitio. Se espera que en los próximos minutos se retome nuevamente esta reunión. Conozca la historia de Natalia y William, habitantes en condición de calle que hace pocos días tuvieron un bebé. Natalia y William son jóvenes en condición de habitantes de calle y en medio de la penosa condición de vida se enamoraron. El pasado fin de semana Natalia dio a luz un bebé en el Hospital Regional del Magdalena de Medio en donde con ayuda solidaria consiguieron artículos que el bebé como recién nacido requiere, al igual de lo necesario para la atención de la joven madre. El bebé nació sano y sin ninguna complicación, pero por la difícil condición de vida de los padres, debió intervenir el ICBF llevándose al bebé, hasta que la joven pareja pueda desintoxicarse y demostrar que serían buenos padres. Natalia en su depresión, pero también en su proceso de recuperación de consumo de drogas y de su autoestima, fue llevada a un salón de belleza en donde recibió especiales atenciones. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF analiza el entorno familiar de William mientras existe la posibilidad de que la abuela paterna pueda quedarse con el bebé. Mientras tanto, Natalia y William continúan en proceso de desintoxicación. En nuestra sección de Vida y Salud, conozca el más reciente reporte de la pandemia en Barranca Bermeja. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 6 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 121 casos positivos con coronavirus en la ciudad. Esta vez se recuperaron 93 personas con el virus. En unidades de cuidados intensivos se reportan 24 pacientes. En los centros de salud, 78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 En Barranca Bermeja lo más leído es el asesinato de un policía, el cual se presentó el día sábado en la tarde. Esto se presentó en el sector de Cuatro Muros. De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, el policía de 37 años se encontraba en el sector cuando estaba de permiso. El fracking continúa siendo tendencia a nivel regional. Esto se debe que desde las 8 de la mañana en Puerto Winches se llevó a cabo por la ANLA el proceso para realizar los pilotos de fracking, esto es una audiencia en la cual se informa a la comunidad quienes expresarán sus dudas y preguntas sobre el proyecto Calé, el cual se desarrollará en este sector. A nivel nacional lo más leído es el tema del cáncer, ya que 96 personas mueren de esta enfermedad cada día. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud Nacional, quienes señalaron que algunos de los departamentos o los principales departamentos donde se desarrolla esta enfermedad es el Eje Cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Norte de Santander y Bogotá. Es por esto que ellos han hecho el llamado para que se detecte adecuadamente y a tiempo. Veamos un poco de los comentarios. Carolina Amado, con esa mala atención en los servicios, en Barranca peor si todo es para Bucaramanga. Lady Vergara, no realizan exámenes de control a menos que tengas 45 años o cuando ya presentes algún síntoma de la enfermedad. Este y otros temas de interés lo pueden encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Y Ecopetrol llevó a cabo espacios informativos sobre el plan de manejo ambiental de mares y otros campos. Pablo Andrés Pérez, subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana de la ANLA, ha estado en la región para las audiencias públicas que se llevan a cabo en el Magdalena Medio con temas relacionados del Plan de Manejo Ambiental de Mares y otros campos. En ella han estado en siete espacios con varias intervenciones de la comunidad para ser escuchada. Hemos tenido el día de ayer y el día de hoy la reunión informativa de esta audiencia pública ambiental que pretende, es un trámite por el cual Ecopetrol pretende modificar el Plan de Manejo Ambiental ambiental de Mares. Eh, han sido más de 15 horas de trabajo continuo, hemos escuchado más de 60 intervenciones relacionadas con este tema, hemos estado en siete espacios presenciales permanentemente, hemos utilizado seis emisoras de radio y transmisión vía Facebook, YouTube, Twitter y las páginas web tanto de Proyecto Mares como de la ANLA. Hoy la Autoridad Nacional de las Licencias Ambientales reitera a la ciudadanía en general, para la inscripción en las mesas de participación que se tienen dispuestos para la comunidad. Lo que le hemos dicho es que por favor se inscriba. Mire, ya hay más de 30 personas inscritas, eh, así que esperamos contar con un número muy importante, no tengo ninguna duda que así será, de eh, intervinientes ese día en los mismos espacios presenciales, los mismos siete espacios presenciales. Esta es una audiencia pública fundamentalmente presencial y ya vamos a... Eh, Avanzar en ese sentido, obviamente hay otros canales en los que también lo pueden hacer, telefónico, plataformas digitales, en fin. La compañía de petróleos habló sobre la participación de las audiencias públicas que se llevarán a cabo el día 19 de febrero. El llamado es hacerlo por los canales establecidos. Durante la cual se explicó cómo debe ser el, el proceso de inscripciones para la audiencia pública que se llevará el 19, a cabo el 19 de febrero. Se explicó como tal el, el proyecto, se obtuvo la participación de 471 personas de la comunidad y de 200 personas adicionales de logística, la ANLA y Ecopetrol. Las personas que estén interesadas en participar en esas audiencias lo pueden hacer en la página oficial de la ANLA. Momento de hacer una pausa, ya volvemos.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 Este fin de semana, tenistas de Barranca Bermeja compitieron en un torneo nacional de tenis en Bucaramanga y cuatro de ellos lograron títulos. Durante el fin de semana, 10 tenistas barranqueños estuvieron compitiendo en un torneo nacional grado 4 que se desarrolló en la Liga Santanderiana de Tenis. En 14 años masculino, el título quedó en las manos de Sebastián Cárdenas, quien superó 6-3 y 6-4 al barranqueño Juan Pablo Peña. Muy bien, gracias a Dios, eh, a los profesores de la liga y a los, mis patrocinadores que me ayudaron a estar aquí jugando. Eh, me siento muy feliz estando en Bucaramanga y me gustaría seguir adelante. Por su parte, Peña alcanzó su primera final en su primera presentación tras haber estado seis meses por fuera de las canchas. Pues la verdad es una sorpresa, no esperaba estos resultados debido a la lesión. Llevo literalmente como dos semanas jugando, apenas entrando en confianza y me pareció muy una sorpresa llegar a hasta, esto, hasta este nivel en un poquito tiempo, en la final de sencillos, campeón en dobles, pues la verdad una sorpresa para mí y para agarrar más confianza y seguir compitiendo en el tenis. Asimismo, en la categoría 12 años masculino en la modalidad de dobles, los barranqueños Juan Hernández y Santiago Ravelo se quedaron con el subcampeonato. Todo está listo para el enfrentamiento entre la Alianza Petrolera contra Jaguares de Córdoba. Las autoridades anunciaron que habrá fronteras abiertas. El día de hoy se ha reunido la Comisión del Fútbol en el marco de la fiesta futbolera que estimamos tener el día lunes entre el encuentro deportivo de Alianza Petrolera contra el equipo de Jaguares. Analizamos eh, los aciertos y desaciertos del partido anterior y asimismo eh, hicimos un debate de aquellas circunstancias que tenemos que mejorar para cada uno de los eventos. Es así que se han tomado algunas disposiciones eh, de permitir el ingreso de algunos hinchas al estadio de realizar la coordinación y permitirle a la hinchada de Alianza Petrolera el ingreso de elementos musicales, de aquellas eh, pancartas, vallas y trapos como normalmente se los denomina para alentar el equipo eh, asimismo el ingreso de papel picado y algunas restricciones como son mujeres embarazadas, como niñas menores de 5 años no podrán ingresar al estadio y los mayores de 5 años pues tendrán que asistir con su padre o acudiente. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles.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 Y desde el espacio Relatos Mágicos convocan a concurso de relatos sobre la antigua Escuela Normal Superior Cristo Rey. Seguramente muchos de ustedes fueron estudiantes de la antigua normal de Señoritas, Escuela Normal de Señoritas. Es un lugar emblemático, es que tenemos en Barranca Bermeja y en estos momentos estamos trabajando para ver si lo podemos rescatar, aunque sea el primer piso para nuestros artistas. Relatos Mágicos lleva a cabo un concurso que se llama Lugares, precisamente que invita a la gente a escribir sobre esos lugares. Es por eso que hoy quiero invitarlos a que lo hagan y envíen sus sus relatos a esta dirección, lugares.relatosmágicos.com. Sus relatos pueden ser reales o imaginarios. Cuéntenos sus anécdotas, qué vivieron, qué conocieron. Eh, escriban el cuento, tenemos que recuperar todos nuestros lugares en Barranca Bermeja. El plazo, 12 de la noche, de este lunes 7 de febrero. Esperamos sus escritos para leerlos. Recuerden que se pueden ganar un millón de pesos este 26 de abril entre los 20 ganadores que tenemos de este concurso. Con esta información nos despedimos de Enlace Noticias. Esto es lo que usted quiere ver.